Bueno, hoy hablamos de Alex Albon, un piloto que eh, en 2020 tuvo una salida forzada de la Fórmula 1 eh, en Red Bull, no cumplió las expectativas del equipo y fue reemplazado por Sergio Pérez que hoy en día se mantiene como el piloto número 2 de la escudería austríaca. En 2021 Albon se fue a correr a Alemania, estuvo en el campeonato alemán de turismo, el DTM y retornó, eh, algo que... Muchas veces es improbable que un piloto que una vez que se ve la Fórmula 1 pueda volver. Pero en este caso se pudo dar. Eh, Alex Albon eh, logró quedarse con la butaca que había sido de George Russell. Que se fue a Mercedes. Y esta temporada 2022 lo tenemos como piloto de Williams al lado de Nicolás Latifi. Y bueno, comienzo la temporada. Eh, volver a, a, a readaptarse a la Fórmula 1. Y bueno, no fue del todo fácil para Alex Albon No descolló la pretemporada. Tampoco en las primeras dos carreras. En la segunda también tuvo algún despiste. Ahí en Arabia Saudita. Y también estaba un poco opacado. no El nivel de Williams. Eh, por las mejoras tanto de Haas como de Alfa Romeo. En cierta medida por un mejor motor Ferrari para esa temporada 2022. Teniendo en cuenta que el 2021 habían sido las dos primeras escuderías. De la temporada. Y que Williams había logrado el octavo lugar. En el Mundial de Constructores. Y bueno. La situación no parecía del todo favorable para Alex Alon Hasta este gran premio de Australia. Eh, si bien el sábado. Eh, Albon tuvo el problema con el combustible. Fue excluido. Pero por un claro error de, del equipo. No, él no tuvo ninguna culpa en ese sentido. Y el domingo salió con una estrategia... Muy original, eh, salir con neumáticos duros y empezar a girar, a girar, a girar, a girar. Los otros autos se iban pasando por vos, se iban cambiando compuestos, pero bueno. Con el rasfaltado también de, del circuito de, Alex, de Albert Park, no, no había tanto desgaste de neumáticos y Albon eh, hizo gala de una... Excelente administración de, del compuesto del compuesto duro de, del, para Williams. Y bueno, estuvo 56 vueltas con el mismo compuesto. Realmente una hazaña espectacular lo que hizo Albon. Porque aparte de, de mantener siempre el mismo compuesto en el auto, también se mantenía dentro del top 10. Y solamente cuando entró a boxes en la última vuelta a cambiar neumáticos por uno, un compuesto blando. Ahí se retrasó hasta el top 10. Pero así todo pudo lograr eh, puntuar. Darle la primera unidad a Williams. Realmente muy festejado. En la escudería británica. Esta hazaña que tuvo el tailandés. Así que bueno. Resta para ver que, qué papel tendrá Albon. Si podrá liderar a la escudería de Group esta temporada. Y tratar de sacar un poco de puntos. Eh, para lo que resta del año. Y lograr una mejor posición para este 2022 en Williams. Muchas gracias por acompañarnos. Será hasta un nuevo GP10. Hasta luego.